Hola, ¿qué tal, amigos de Extreme Base Espero que se encuentren excelente. En esta ocasión les traemos un nuevo video en el cual les vamos a mostrar un día de trabajo en nuestro taller, que es este, pues sacando los pedidos que nos van realizando día a día en, por Mercado Libre, este, principalmente. Así es que espero les guste. Así es que dinos ardilla, ¿qué es lo que vamos a realizar primeramente? Pues vamos a playar este cajón que pues ya se hizo un video de este proyectito por si no lo han visto, va a aparecer en la parte de arriba. y se va a emplayar para que no se ensucie con el hacer que salga de los otros cajoncitos que se van a hacer así que pues vamos a encajarlo Así que pues vamos a emplayarlo, digo está protegido este cajón para que no se ensucie, ya nada más está a la espera de que lo enviemos así es que vamos a continuar con lo que sigue, lo siguiente que vamos a realizar es un par de cajoncitos para dos bocinas de 6 x 9 pulgadas que nos pidieron por Mercado Libre así es que continuamos a fabricar esos cajones bueno vamos a comenzar Ahora a ver cuánto nos demoramos. Para fabricar estos cajones amigos yo ya realicé estas plantillas para que pues sea más fácilmente sacar la medida. Aquí tenemos este nuestro lateral, superior y frontal. ¿Listo?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 y Clash. Uh -huh. ¿Va? Sí, y ella es la que se encarga de sí, aplicarles gosh. el resistor. Y pues yo de ir armando, así terminamos más rápido. Y tenemos que apurarnos porque estos cajones los tenemos que entregar antes de las 6 de la tarde.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 Head full of flies, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost uh.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 Y terminamos A las 3, 4 Lo siguiente que vamos a realizar amigos Es un redondeo en la parte frontal En la parte de arriba Y vamos a Hacerle un rebaje en Cada una de estas esquinas En los laterales Que va a ser un rebaje en 45 grados Estos pues nos los pidieron Nada más así sin body Por lo que pues ya casi están listos. Les voy a mostrar por qué ocurrió un accidente. Eh, fue para otro lado. Fresa de redondeo. Entonces, pues vamos a checar si queda. Si no, pues ya tendrá que hacer otro. Mm -hmm. Mm -hmm. A ver, tal vez quede con la lija de mil ese cachito y ya quedaron ahora solo se le va a colocar y lijarlo que se ve quemadito como yo sí, sí. así que continuamos Bien amigos, ya terminamos de fabricar los cajones, ya están listos para ser enviados. Es nuestra primera tarea, así es que pues ahorita les vamos a poner hule y pues también polifón para protegerlos en el viaje. ya vamos en camino a dejar los cajones ya estamos cerca de la paquetería también amigos vamos a ir a, a comprar madera porque aparte tenemos que hacer otros dos cajones para este dos subwoofers de 8 pulgadas cada cajón así es que ya casi se nos acaba el día y aún no terminamos nuestro trabajo Espero las horas extra. Sí. <risa> Aquí está la agencia de Mercado Libre. Ya cerraron, regularmente cierran a las 6 de la tarde Oye, van a pensar que los estamos recortando <risa> Al día siguiente Entonces hasta hoy se va a comprar el MDF para los cajones Esperemos que hoy sí quede todo Y... ya quedó Allí se puede ver la madera Bueno, ignoren el garro Listo, vamos ahora sí a fabricarlos. Y ahí vamos. Directo a desayunar primero. Bueno, ya estamos de regreso y pues como pueden ver ya tenemos listos los cortes para los cajones que se van a realizar. Eh, los cajones que vamos a realizar son eh, para dos subwoofers de 8 pulgadas y van a estar entonados a una frecuencia de 52 Hz los dos pues van a ser exactamente iguales aún faltan los cortes en 45 grados y parte del port pero pues ya están la mayoría así es que comencemos con estos cajones sí <risa> les vamos a comenzar en este horario así que adelante porque mi hora de salida es a las 4 que logramos hacer estaba planificado pues hacer este avance desde el día de ayer, se supone que iba a ser un día de trabajo pero pues se eh, alargó pero pues fue porque donde venden la madera ya estaba cerrado entonces se tuvo que terminar el día de hoy y vamos terminando aproximadamente casi cuatro y media de la tarde y pues bueno amigos, como pueden observar, aquí ya nada más nos faltó poner su tapa superior. También una parte del port que va en esta parte de acá. Y poner los orificios para los woofers de 8 pulgadas. Eh, hacer sus redondeos lijar, etcétera Algunos detalles, pero pues sí le avanzamos algo también el día de hoy. Ya que, bueno, aunque estuvo planeado hacerlo solamente en un día. Eh, lo bueno de estos cajones que tenemos un poco más de tiempo para entregarlos. Y ah, por cierto, amigos, si quieren fabricar uno de estos cajones, aquí arribita les dejo las medidas porque anteriormente pues ya fabriqué uno de estos cajones y también lo pusimos a prueba. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este video de un día de trabajo pues aquí en nuestro taller. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Si les gusta el video, pongan pulgar arriba, suscríbanse al canal y activen su campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video <risa> con más AudioCard. Adiós.